Hola gente y bienvenidos nuevamente a otro episodio sobre Flutter. Como pueden ver, nuestra página de login tiene un cambio de aspecto y eso es porque estuve trabajando en algunos detalles de la aplicación para poder publicarla. Como son detalles muy chiquititos y no valía la pena hacer un vídeo específico, lo que voy a hacer es mostrarles un poco cuáles fueron los cambios y vamos a crear un nuevo feature. Lo primero que estuve trabajando fue sobre la página de login que en principio tenía solo el botón y es por eso que la extendí un poco, agregándole un poco de auto, básicamente. Decidí que la aplicación se va a llamar Spend on Mitter, que sería un medidor de gastos. Conseguí una linda imagen, que ahora les voy a mostrar de dónde la saqué. Nuestra aplicación va a ser su aplicación de finanzas personales, botón de signing with Google y un pequeño texto que dice que si entramos a la aplicación aceptamos los términos y condiciones y las políticas de privacidad que, obviamente, todavía las tengo que armar. Descubrí esta página que se llama andro.co, que es una librería de imágenes open source que podemos usar en nuestro proyecto y que tiene una gran cantidad de imágenes muy copadas para usar en nuestros proyectos bastante bien categorizadas. Por ejemplo, si queremos buscar una imagen para mostrar algo que está vacío Acá tenemos diferentes opciones, como algo que está vacío, o un carrito vacío, o un que no tenemos datos, o que no se encontró, o que hay un cleanup ¿sí? Tenemos un montón de diferentes opciones para tomar. Y lo mejor de todo es que acá podemos elegir cuál es el color base, y por ejemplo si nuestra aplicación eh, es roja, podemos seleccionar y nos actualiza las imágenes con el color principal en rojo, Pudiendo machear mucho mejor con nuestra aplicación. Veis que tomé esta imagen. De esta persona mirando un gráfico. Que es básicamente lo que queremos hacer nosotros. Y esta ventana la construí con una columna. Donde tengo un texto. Que es el nombre de la aplicación. Luego tengo una imagen. Que tiene un padding para separar un poco los bordes. El texto abajo de la imagen. Luego tenemos nuestro botón de Google Login, que utiliza el consumer para saber si me estoy logueando o no para cambiar de estado cuando aprieto el botón y luego por último al fondo tenemos un rich text que nos permite hacer esto de tener un texto y detectar clics y ponerle diferentes estilos a los textos, este rich text recibe un text span, el text span tiene varios children donde ponemos cada pedacito de texto y a cada pedacito de texto le podemos asignar diferentes estilos. Para acomodar nuestra pantalla en diferentes resoluciones, en todos los lugares donde serían espacios en blanco, uso widgets expanded. En este caso, este expanded es el espacio entre el texto y el botón. Y luego tengo un expanded al principio de todo, para que el nombre de la aplicación se separe de arriba. Y un expanded que separa la imagen del botón de Google, de esa manera esta pantalla se va a achicar o a agrandar los espacios en blanco para compensar el tamaño de la pantalla. Otro cambio pequeño que hice fue agregar el año cuando creamos un gasto ya que en algún momento va a terminar el 2019 y vamos a tener que poder diferenciar los gastos del 2019 del 2020. Así que ese dato lo vamos a necesitar en el futuro, así que ya es bueno tenerlo de entrada. También modifiqué la forma de mostrar los errores. Antes, si se acuerdan, estaba usando un snack bar. El problema es que con el último cambio para soportar las animaciones, nuestro Submit Button no está más dentro del Scaffold, por lo tanto no puedo usar el snack bar Y es por eso que tuve que cambiar el error a un diálogo. Otro cambio que hice fue que cuando vengo a un mes que no tiene datos, agregué una imagen avisando de que no hay ningún dato y que, que puedo agregar un gasto para comenzar. Para hacer esta pantalla simplemente lo que hice en nuestro Stream Builder, cuando ya se resolvió la conexión con Firebase y nos vuelven los datos y tenemos cero y tenemos más de un documento, muestro si sí, nuestro widget con el gráfico y la lista pero si nos vinieron cero documentos, es decir que no hay datos muestro directamente una imagen centrada con un texto abajo todo eso, todo eso está dentro de un expander para que ocupe todo el lugar disponible y dentro de una columna para que aparezca centrado y en el caso de que esté buscando la data en Firebase muestro un Circular Indication para que tenga el efecto este de que está cargando y cuando termina de cargar recién me resuelve mostrar o el gráfico o la imagen de que no hay datos luego descubrí que estaba haciendo algo mal con la transición en el caso de esta animación que estaba haciendo cosas de más si recuerdan yo para evitar un fondo negro le pasaba al transition el widget que quería que se muestre de fondo y eso en realidad lo que hacía es que yo tenía un stack con la pantalla del fondo repetida y este y esta nueva pantalla de arriba eso lo hacíamos en este Add page transition que ahora ya no tiene más ese atributo background directamente mi page builder y mi page transition devuelven el child que quiero mostrar y para evitar que se vea al negro. Lo único que tuve que hacer es hacer un override de este atributo que se llama opac, que lo que hace es nos dice si queremos que sea opaca o transparente nuestra transición. Al devolver el falso, cuando se preste este botón, la nueva el nuevo widget que va a entrar arriba es de color, tiene un fondo de color transparente y de esa manera no me tapa el fondo, logrando el mismo efecto mucho más simple. Al poder simplificar esto, también pude simplificar como utilizamos nuestras rutas y volver a meter en el ongeneralRoute la, la named Route con el argumento del botón y el pageTransition. De esa manera, para llamar a esa ruta directamente puede usar un pushNamed y no todo lo que hacía antes que era mucho más complicado. Por último, lo que estuve toqueteando también es agregando algunas dependencias para poder soportar el build de Android que básicamente para usar Firebase necesitamos usar Android X por lo tanto ahí hay que seguir un par de guías que tenemos que agregar estos atributos de Android X luego utilizar Google Services 4.2 y dentro de nuestra aplicación vamos a tener que agregar también el soporte de multidex para que compile en versiones más viejas y al final de todo el Google Play Services las dependencias de Firebase las agrega el plugin de Flutter, no es un problema lo que sí debemos bajar y configurar es el Google Services JSON en Firebase por último y no menos importante lo que tuve que hacer es en Firebase bueno, agregar la aplicación de Android y también venir a la parte de Database y configurar la parte de seguridad para eso viene a reglas y acá comenté la parte donde todo el mundo podía leer y escribir cualquier cosa y generé dos reglas diferentes la primera es para la ruta barra users barra uib esto que se pone entre llaves vendría a ser una variable algo que se puede reemplazar por cualquier valor y después digo que documentos lo puede leer una persona que tenga un ID, es decir que esté logueado, que el ID con el que esté logueado sea igual al ID de esta ruta. De esta manera los usuarios solo pueden leer su ID de usuario. asimismo un usuario solo puede escribir su nombre de usuario. Y el siguiente que agregué, que no estoy del todo seguro si hace falta o no, pero no está mal tenerlo es que para la ruta barra users barra UID barra expenses barra una expensa dada la pueda leer solamente el usuario que está logueado y que sea de su propiedad asimismo sí solamente pueden escribir los usuarios dentro de su subdocumento de esta manera no debería haber problemas para que un usuario lea cosas de otro y con eso quedaría la parte de seguridad de la base de datos. Ya he explicado un poquito esos detalles que fui arreglando para poder publicar en el Play Store la aplicación. Hay dos cosas que me gustaría agregar. Que son por un lado el icono de la aplicación. Que todavía tenemos el logo de Firebase que se genera por defecto cuando creamos el proyecto. Y la segunda es una notificación local que nos avise todos los días a una cierta hora. Que no nos olvidemos agregar los gastos. Así de esta manera no se nos pasa el día, ya que por cómo diseñamos la aplicación, los gastos los podemos cargar solo en el día que está transcurriendo, no podemos cambiar la fecha todavía. Para agregar el icono de la aplicación hay diferentes formas, una es la manual, donde vamos a agarrar nuestro, el icono que agarramos generar todos los assets para Android, para Android y para iOS, para todos los tamaños que nos pide cada plataforma, y luego copiarlos en las carpetas que corresponden obviamente eso es un montón de trabajo y requiere un montón de setup por ejemplo de IOS yo no tengo ni idea cuáles son los iconos ni dónde van y no sé si me interesa entonces hay un plugin de Flutter que se llama Flutter Launcher Icons que nos permite a partir de una imagen sola generar todos los iconos que necesitemos para las dos plataformas y de esa manera no tener que preocuparnos por los detalles de cómo lo hace Android y cómo lo hace IOS Obviamente, antes de poner un icon, necesitamos elegir cuál vamos a hacer y como yo no soy diseñador y soy horrible diseñando, en general uso esta página llamada Flat Icon, que tiene muchísimos iconos y que muchos tienen licencia en Creative Commons, por lo tanto las podemos usar agregando alguna leyenda en nuestra aplicación y en Google Play para darle crédito a los autores originales. Así que lo primero que voy a hacer, voy a buscar un icono que a mí me guste y a partir de ahí vamos a ver cómo configurar el otro plugin bien para empezar voy a voy a salir con este más adelante lo puedo actualizar y acá tenemos nos da varias opciones de en qué tamaño queremos bajarlo podemos bajar el SVG para escalarlo al tamaño que nosotros querramos y lo que es importante prestar atención es a este texto que nos explica cuál es la licencia y cómo darle crédito al autor. Es importante que esta parte la lean y la tengan en cuenta ya que utilizar imágenes de las cuales ustedes no tienen licencia es un delito. Dicho eso voy a bajar el SVG y vamos a trabajar en crear los iconos para las dos plataformas. Después de revisar un poco la documentación ver un poco los ejemplos del plugin que vamos a utilizar llegué a diseñar este icono vamos a ver qué tal funciona usan imágenes de 719 x 599 y a partir de ahí aparentemente generan todos los demás iconos vamos a ver cómo funciona y vamos a exportar esto y meterlo en nuestra aplicación para instalar el plugin que agregar la dependencia para eso abrimos el pubspec.yaml y agregamos en la parte de dependencias vamos a packages get y luego lo que vamos a tener que hacer es agregar una sección que se llame flutter icons en nuestro pubspec se puede poner en un archivo separado por si es muy grande en nuestro caso no nos va a interesar mucho acá como dice la documentación copiar este template y agregarlo en nuestro PubSpec. Vamos a decirle que queremos generar el icono de Android, que queremos generar el icono de iOS y que nuestro icon es el assets barra launcher icon base. Otra vez package para que esto quede guardado por las dudas y ahora deberíamos correr este comando vamos a la terminal y lo ejecutamos esto lo que está haciendo aparentemente es crear algunos archivos si vemos el status de las cosas que cambiaron vemos que se crearon estos cuatro archivos y se crearon todos estos archivos para IOS podemos abrir uno a ver cómo es ahí está el iconito de IOS como que me lo deformó, ahora vamos a ver un poquito de eso y los de Android parecerían estar arriba vamos a darle un hot restart para que se vuelva a crear el paquete con el icono y acá donde está la aplicación de cómo gasto deberíamos ver que ese icono tiene que cambiar vamos a ir al home y ahí el icono cambió aunque tiene un borde negro que no es correcto pero estamos un pasito más cerca bien ahí hice algunos cambios en la documentación dice que las imágenes de iOS no tienen que tener transparencia y tiene que llenar toda la imagen ya que después esta forma se la hace el mismo iOS por lo tanto generé este icono y luego volví a correr el comando para generar los iconos y ahora cuando abro un icono es un cuadrado totalmente sólido vamos a ver ahora qué pasa entonces cuando reiniciamos la aplicación vamos a ir de vuelta al home y ahora sí mi icono en iOS, luce bien. Vamos a hacer la prueba y vamos a ver qué pasa con Android. Vamos a elegir Android con plataforma y vamos a ejecutarla. Acá como ven ya la había estado probando. Ya con la aplicación ejecutada nuevamente en Android podemos volver al menú y ver cuál es el icono que nos genera. Sería este lo cual no es muy bonito porque me lo mete dentro del el launcher este me lo mete dentro de un icono ¿Sí? así lo puedo ver más de cerca me lo mete dentro de ese círculo que la verdad queda bastante feo pero bueno lo voy a revisar un poco en las settings y ver cómo lo puedo mejorar después ya les di una idea de cómo Agregar los iconos y no tener que hacerlo todo a mano. Vamos a buscar trabajar en el segundo feature que es el de agregar una notificación por día a una hora determinada de modo que nos acordemos de cargar nuestros gastos. Para el tema de notificaciones, uno de los plugins más completo que, que vi, que más activo está, es este Flutter Local Notifications que soporta tanto Android como iOS y bueno, acá pueden leer un poquito en la página les dejo el link, al, les dejo el link en la descripción todos los features que tiene es súper completo soporta prácticamente todo lo que se puede hacer en ambas plataformas y acá abajo donde explica cómo trabajar con la notificación cómo trabajar cuando alguien hace clic en una notificación para por ejemplo abrir una cierta pantalla empieza la parte de cómo demostrar una notificación, cómo programar una notificación, y específicamente nosotros queremos este ejemplo, que es, es, yo, es el de mostrar una notificación diaria a una hora determinada. Por lo tanto, vamos a empezar haciendo el setup del plugin y luego vamos a venir a copiar este ejemplo y ver cómo lo podemos armar para que funcione. Como siempre, para instalarlo copiamos la dependencia, y la ponemos en nuestro app-spec y luego tenemos que ejecutar el package siguiente una vez realizada eso lo único que tenemos que hacer es importar la librería en donde la vayamos a usar en principio nosotros vamos a querer configurar esta notificación una vez que estemos logueados por lo tanto tiene sentido trabajar en la homepage y dentro de la homepage vamos a copiar primero este código y ahora vamos a ver cómo configurarlo vamos a generar acá una función que se llame setup notification e importar todo ese código este método tiene que ser async ya que vamos a usar un await y necesitamos una instancia del Flutter Local Notifications Plugin esa instancia la vamos a obtener a partir de esta inicialización bien, acá dice que esto es lo primero que tenemos que hacer que es crear una instancia del plugin e inicializar los settings para cada una de las plataformas vamos a copiar esto y vamos a hacer un Setup Notification Plugin esto lo que hace es crear una instancia de este plugin, luego genera una settings para Android, luego genera una settings para iOS y luego genera una settings tanto para Android como para iOS. Y por último, al plugin lo inicializa con las settings de ambas plataformas y con un callback. Eso es callback nos tenemos que crear este OnSelectNotification tiene pinta que es cuando alguien cliquea la notificación es decir que nosotros queremos venir a nuestra homepage y nos estaría faltando este el on notification -receive. no queda muy claro acá vamos a buscar se recibe, acá nos explica que en iOS por diseño, las aplicaciones de iOS no muestran notificaciones cuando están en foreground, es decir, cuando están ejecutándose, las notificaciones se reciben solamente cuando estamos en background, entonces este callback lo que parece que nos permite es saber cuándo llega una notificación y poder mostrarla dentro de la aplicación. ¿Sí? Es decir, en iOS aparentemente, cuando recibimos una notificación y la aplicación está en primer plano, no aparece la notificación en la barra del sistema. Entonces, solamente la recibe la aplicación y la aplicación es responsable de mostrarle al usuario que hubo una notificación. Ahora, si la aplicación está en background, el sistema sí mostraría la notificación y entraría por este on selected notification esto lo vamos a cambiar un poquito y lo que queremos hacer vamos a abrir nuestra login page que acá yo ya tenía un diálogo y lo que queremos hacer es cuando recibimos una notificación del sistema un segundito, me está faltando una llave ahí cuando recibimos una notificación local entonces lo que queremos mostrar es el botón de ok para cerrar y el texto de don't forget to uh, expenses es decir algo así como no te olvides de agregar hojas ese es en el caso de iOS en el caso de los demás de las demás notificaciones eh, vamos a ponerle de título spend ometer y ponerle de vuelta el texto que no se olvide cargar sus expensas nos está faltando el plugin este lo queremos configurar lo queremos declarar a nivel de nuestra clase así acá ya nos falla y nos estaría faltando en Android definir nuestro Channel ID que sería Daily Notification el nombre de Notification y la descripción de, de Elite Notification bien ya deberíamos tener todo configurado vamos a hacer repasar lo que hicimos tenemos que hacer un setup del plugin el setup del plugin significa generar una instancia del plugin acá podemos setear un icon o no estoy seguro, habría que ver bien la documentación, no me interesa mucho ahora pero son las settings exclusivas para cómo mostrar las notificaciones en Android luego las notificaciones de... luego las configuraciones de cómo mostrar las notificaciones en iOS que debemos darle un callback luego generamos unas settings genéricas que tienen las settings de Android de Android y de iOS y con todo eso inicializamos nuestro plugin. Este plugin tiene un callback que es el que recibimos cuando alguien presiona una notificación, se va a ejecutar este código y tenemos que decirle a nuestra aplicación qué es lo que queremos que haga. En nuestro caso queremos abrir la home en el caso de iOS si estamos con la aplicación abierta y recibimos la notificación, se va a mostrar un diálogo y tanto en Android como iOS si la aplica, se va a mostrar una notificación en caso contrario lo que nos está faltando ahora es ejecutar este código por lo tanto en nuestro initState deberíamos llamar a nuestro setup notification plugin y nuestro setup del plugin una vez que tenemos el plugin inicializado esto devuelve un feature por lo tanto debe ser ¿sí? cuando se ejecuta ese feature vamos a hacer el setup de nuestra notificación tienen que estar encadenados porque necesitamos que este esté inicializado para ejecutar esto vamos a cambiar si acá son las 403 vamos a poner está en modo 24 horas o sea esto debe ser las 16 vamos a poner las 1605 y ver si tenemos suerte con nuestra notificación Ahí ni bien ejecutamos la aplicación, vemos ya que hay un cambio que nos avisa iOS que esta aplicación puede querer mandarnos notificaciones y el usuario tiene que aceptar o denegar ese permiso. Si no tenía el permiso, la notificación nunca va a salir y será problema del usuario recordarlo. Nosotros le vamos a decir que sí y lo que vamos a hacer es volver a cambiar acá porque tardó mucho en compilar. Vamos a ir al 8. ¿Sí? estaba mal también la hora que había puesto vamos a volver a ejecutar y ahora cuando sean las 408 deberíamos ver aparecer un diálogo con la notificación que se genera a partir de este show dialog ahí se hicieron las 08 y me apareció esa notificación y desapareció aparentemente si yo bajo la barra de notificaciones con, Ahí tengo la notificación con el mensaje Si yo la cliqueo Me voy en, a mi página de home No sé por qué me mostró la notificación Y no entró a este on did, not, on did receive notifi local notification Habría que leer un poquito más la documentación Pero bueno, prefiero que me muestre la notificación Me gusta más que la opción esta que hace iOS Por lo tanto pueden ver que ya tengo una forma de ver de emitir una notificación al usuario para que no se olvide de agregarlo lo que vamos a hacer es esta notificación ponerla a las 10 de la noche a las 9 cosa de no olvidarme y más adelante veremos de que sea configurable ahora sí gente eso va a ser todo por hoy espero que les haya gustado el video cómo va quedando la aplicación todas las cosas que, que pudimos agregar Creo que hacen que la aplicación ya tenga bastante forma. Y no queda nada más que agradecerles nuevamente por ver los videos, por recomendarlos y por tirar su feedback. Sin otro particular, nos vemos la semana que viene.